Ropa cómoda y elegante para trabajar en casa. Trabajar en casa se está moviendo como una tendencia cada vez más, pero siempre ha existido una ama de casa, la mujer jubilada, o la que cuida a los pequeños. Estar cómoda contigo misma para afrontar el día a día también está en la ropa la sensación de estar atractiva y elegante aún en casa aumenta tu autoestima y desarrollo y siempre, lista para salir en cualquier momento o tener una videoconferencia etc. Actualmente tenemos muchas grandes y pequeñas marcas que pueden ofrecer muchísimas soluciones, las camisas, vestidos y pantalones entre otras son una apuesta segura. Zara es una de las principales cadenas de ropa asequible limita la cantidad de cada producto que se fabrica, además de ofrecer más ropa de moda. Recupera los básicos de calidad y apuesta por accesorios y prendas de tendencia con tejidos muy estudiados, buscados y con todos los procesos de sostenibilidad que la firma gallega tiene entre sus compromisos fundamentales. Estas son algunas de las prendas más recomendadas y que nunca pasan de moda te sentirás segura y cómoda con estos atuendos.